Mercedes Ninzi volvió a hablar de Natasha Haidt, la muerte no la hace buena. La periodista se refirió nuevamente al fallecimiento de la mediática y aclaró que no tiene ni Facebook ni Twitter, tras la viralización de unos mensajes a los que le adjudicaron su autoría. Los detalles, en la nota. La muerte de Natasha Haidt sacudió al mundo de la farándula durante el fin de semana. Una de las primeras periodistas en hablar sobre el tema fue Mercedes Ninzi. Aunque sus declaraciones fueron duramente repudiadas. En diálogo con Crónica HD, la movilera había dicho… Era una crónica de una muerte anunciada. Su muerte no me produce nada. Natacha mezclaba pastillas con droga. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura. ¿Qué? Innumerables críticas recibió de parte de colegas y usuarios de las redes sociales por sus dichos. Además, se le adjudicaron unos posteos en Facebook, donde supuestamente celebraba el fallecimiento de la mediática con copas de bebida espumante. Este lunes, Ninci volvió a referirse sobre el tema en todas las tardes. Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá. Yo no soy de aquellos que cuando una persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. Para mí, sinceramente, la muerte no la hace buena. Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella, comenzó. Por otro lado, desmintió que las publicaciones en Facebook sean de su autoría. Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champán, se usó el tuet que supuestamente había hecho yo. Ese tuet lo inventó Natasha Hyde, que en paz descanse. Fue denunciado ante la justicia de la ciudad. Confirmó además que la única red social que maneja es Instagram. Si el día de mañana muere Juan D'Artes, Dolores Fonzi lo va a llorar a D'Artes?.